Hola a todos, mi nombre es Andrea Ríos, hago parte de Carol Academy y hoy vamos a realizar un tutorial sorprendente junto a la profesora Sonia Caceres. El día de hoy vamos a hacer una pulsera en la cual cada una de nosotras va a aplicar la técnica que más nos gusta. Por supuesto, a mí me encanta el ser alumno. yo soy una experta en él. Y vamos a hacer el centro de la pulsera. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a apoyarnos de una tijera para cortar lo que necesitemos del material, una pinza doble A para hacer cualquier corrección, una regla para ubicarnos mejor en el centro, el herraje que vamos a encontrar en Carol Shop. El cedalum, por supuesto, que no puede faltar. El picker el cual nos sirve para tomar cada uno de los cristales. También vamos a utilizar tres cristales de tres colores diferentes y perlas para complementar nuestra pulsera. Para comenzar, vamos a tomar nuestro herraje. Miremos que no está sucio, que está limpio, fuera de grasa, para que no haya problema al finalizar nuestro trabajo y se nos pueda caer. Eso es algo muy importante. Tomamos nuestro Ceralum como ya es habitual en nuestros tutoriales y vamos a tomar partes iguales de cada uno de los colores. Como ya hemos visto, este es el que nos da el tono y este es el que nos da la dureza del producto. Nos ayudamos de la parte de atrás de la pinza para ir retirando el producto del empaque. Si ya el producto está muy adentro, la no olviden retirar parte que quede en el plástico, es muy importante. Este producto, hay que ahorrar lo que sea necesario. Bueno, vamos a ver si ya con esta cantidad tenemos las dos partes iguales. Ya tenemos nuestras partes iguales, recuerden que también pueden hacer uso de la gramera para que sean más precisos en el peso que van a utilizar. Es aquí cuando empezamos a mezclar. Recuerden mezclar de forma uniforme para obtener un color monocromático y así evitar cualquier accidente con el cerálum, ya que si no queda bien mezclado, los cristales se pueden eh, caer, ya que nunca va a endurecer lo suficiente. Listo, ya hemos mezclado nuestros colores, ya tenemos una mezcla homogénea, ahora vamos a ubicarlo en nuestra base, este es un paso muy importante, recuerden ubicar bien, el trabajo para que quede bello debe tomarse en cuenta desde el primer momento y este paso si el Ceralum queda bien ubicado seguramente van a quedar bien ubicados el resto de los elementos. Teniendo ya nuestro Ceralun ubicado sobre la base, ahora sí, vamos a proseguir a poner el resto de los elementos. Tenemos los tres tipos de cristales y nuestras perlas. Nuestra inspiración va a ser un tema romántico, muy bonito, ya que tenemos un rosado como base y unas perlas que son importantes para este diseño. Vamos a hacer uso del picker y empezamos con mucho cuidado a ubicar los elementos, vamos a empezar por las perlas, las perlas nos van a dar la pauta para el desarrollo del diseño, vamos a aprovechar que este círculo tiene cuatro lados bien marcados como haciendo una cruz, para eso podemos tomar como referencia la regla y marcar los centros como te quede más fácil Yo me guiaré con los centros que vienen de un lado hacia el centro en forma de L para formar una cruz que se una en la mitad. Bien. Ponemos los cuatro lados. ¿Se ¿Sí está viendo bien? Tenemos que tener algo muy en cuenta. Muchas veces, a ver, eh, muchas veces los herrajes, así vengan en fábrica, tienen algunas imperfecciones. Entonces nosotros tenemos que mirar que hayamos puesto bien las perlas, así el herraje nos esté diciendo otra cosa. Aquí lo que yo noto es que si yo me paro en este centro y puse la perla en el centro, ella se va a ver un poco torcida hacia el lado izquierdo. Yo solamente tengo que correrla un poquito hacia la derecha. No se va a ver mucho la diferencia, pero nos da una mejor estética para el diseño. Aquí podemos otra vez utilizar la regla, mirar si estamos tomando los centros, lo que sea necesario para que quede lo más derecho posible. Y ahí presionamos un poco para evitar que se nos caiga. Y así continuamos con la segunda perla, hacia el centro. Revisamos nuevamente que estén derechas. Y presionamos. Teniendo ya las tres perlas con las cuatro líneas, observando que estén bien alineadas o lo mejor alineadas posibles, vamos a ubicar una perla en cada espacio, de esta forma. Presionamos un poco para evitar que se nos caigan. No es necesario presionar profundo ya que necesitamos solo tener la pauta y cuando ya tenemos y cuando ya tengamos los cristales puestos ya podemos ver de qué manera podemos presionar. Eso se los iré explicando al final. Ahora continuamos con los cristales. A continuación vamos a tomar el cristal agua marina y vamos a empezar a ubicarlos uno a cada lado de cada per Vamos a empezar a ubicarlos. Al lado de las perlas empezando por las de arriba las primeras que colocamos a cada lado vamos a colocar un cristal igualmente en la siguiente recuerden no presionar desde el principio por si hay que correr un poco los cristales tengamos la posibilidad de hacerlo sin dañar el diseño. Solamente los vamos a posicionar sin presionar, pero tampoco tan suave porque se nos pueden caer. Teniendo ya los cuatro lados puestos, proseguimos con uno de los cristales pequeños para empezar a ubicarlos en los espacios que vemos adecuados al tamaño del cristal. En este caso, el cristal pequeño viene en estos espacios, uno a cada lado. Después de haber ubicado los pequeños, vamos a continuar con el rosa, pero no proseguimos en el orden del pequeño, sino que ya vamos a ubicarlos en la parte de la perla del centro. De esta forma. Después de ubicar los colores rosas en el centro, vamos a proseguir nuevamente con el agua marina que va a acompañar al rosa en este lado. Y en estos espacios que quedan entre el rosa y el AB, nos queda un espacio específico para otro rosa. En este punto ya podemos empezar a presionar con la pinza AA los cristales que están abajo de esta forma ya vamos a empezar a ver el espacio que va a quedar hacia arriba y ver cómo vamos a dar el terminado con los cristales es así como acomodamos los cristales vemos que ya estén empezando a ubicarse en el lugar presionando con la punta de la pinza doble A así evitamos que se nos caigan y ya vemos el espacio que nos va quedando. Proseguimos con el cristal AB. Teniendo ya los espacios definidos, eh, empieza a, empezamos a mirar qué sería lo más apropiado para dar un bello acabado a nuestra joya. En mi caso lo que voy a hacer es Terminar de poner cristales AB con un cristal rosa acá arriba. Y así completamos cada uno de los cuatro espacios que nos quedan. Después de finalizar el contorno con los cristales, ya proseguimos al centro, que es ya la parte final. Y en este punto vamos a ubicar una perla caujón. Terminamos de hacer presión a las perlas. Para que de esta forma... Organicemos nuestro diseño. Con nuestras manos podemos terminar de emparejar. Con nuestras manos podemos terminar de emparejar y dar presión. Bueno, así termina mi trabajo por hoy. Ahora continúa la profesora Sonia. Bueno, acá vamos a continuar nuestra pulsera. Para ello vamos a utilizar cordón taiwanés. Vamos a cortar cuatro tiras de 35 centímetros cada una. Y vamos a utilizar perlas número 4 y balines. Entonces pasamos nuestro cordón. Miren, le he doblado a la mitad y voy a pasar acá. Paso acá, tres. paso acá las dos y miren, entro acá y ya queda, ese es uno y lo voy a hacer con el siguiente, esto lo vamos a hacer cuatro veces, cuatro veces. Entonces, miren, dos acá, esta y esta, y esta y esta. Cuatro. ¿Qué hacemos? Voy a tomar las puntas y voy a quemar un poquito con la candela. Tomo un balín. Y voy a pasar los dos hilos. Los dos cordones los voy a pasar por el balín. Deslizo, deslizo, deslizo. Y ahora voy a tomar una tira. Y voy a pasar dos perlas número cuatro. Pasamos acá dos perlas y en este otro hilo vamos a pasar dos perlas. Meto dos y 2 y después de eso voy a meter un balín. Entonces paso un balín. Miren acá, pasé las dos tiras por un balín y deslizo. Ajusto y me debe quedar así. Nuevamente meto dos y dos y luego paso un balín. Esto lo voy a repetir en las cuatro tiras que puse. Bueno, acá ya estamos terminando nuestra cuarta tira de perlas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como estamos terminando, vamos a poner dos perlas acá y dos perlas acá. Vamos pasando nuestras perlas. Miren, deslizamos acá. Uno las dos tiras y paso el balín. Deslizo y voy a acomodarlas todas bien. Hecho esto, voy a hacer un nudo. Este paso lo hemos hecho ya en todas las cuatro tiras deslizando y ajustamos así quedan las cuatro tiras, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? voy a cortar aproximadamente 13 centímetros con nuestras tijeras y miren tengo así la pulsera lo que hago es que giro entonces paso unas acá y otras acá y vamos a hacer el nuevo corredizo. Entonces tengo acá mi tira, la doblo a la mitad, voy a ponerla debajo de todas las tiras y paso acá. Paso acá, paso acá. Y nuevamente. Mire. Orejita para un lado. Paso esta por encima. Luego por debajo y subo. Orejita acá. Para el otro lado. Paso por encima y luego por debajo, subo, ajusto, nuevamente, orejita, paso por encima, por debajo y subo. Aquí, ajusto, corto, Voy a quemar y hago lo mismo castellado. Bueno, vamos a quemar acá las puntas. Esto lo vamos a hacer con las cuatro puntas. Estamos acá y pasamos el balín, deslizamos el balín y hacemos un nudo sencillo. Esto lo vamos a repetir en las cuatro parejitas que tenemos. Corto acá. Vamos a hacerlo acá otra vez. Cortamos el exceso y volvemos a quemar. Y así ha quedado nuestra pulsera.